Yo soy Baby White, te voy a cobrar todas tus regalías Por usted y para este fueron sus, sus últimos días. días La roguena te votó porque tú cantas cheo No fuiste de vaquero, nunca fuiste ni un rodeo Que subió un cohete, fuego para eso que El faraón se despertó, haz como que va aquí Está ahí que vende humildad en todas sus dietas Y sale comiendo camarones solo ¿Y dónde está esto que está? Cabrones, le están robando sus alzones Están cantando con ustedes para tener más si es que quiere volver, este para los cuatro. ojitos, pues ver me a meter un puñetazo. se secuestro, yo ando fula, suena los grilletes. Después de introducir, mira, todos tu billete de un en uno. Topes para pa' tu desayuno. Te dedico a correr después, choco choco, pa' tu 31. Hey, princesa, no creo que me a la realeza. Con el dinero de la zona y ser la nariqueza. Bendiciones para tus seguidores, pa' todos los lambones. Que hablan más de esta canción sin entenderme. Tensiones. Este empieza tomar marrón y termina con compota de la cintura para abajo. Tú, tú te vuelves loca. Tú tu al cielo. Se necesita un pacto con el diablo. Porque le puse dinamita a tu escalera. Soy y baja, bebo de pa' afuera. Son no o este, Sácalo pa' afuera. No Espera, me desespera. En momento en mi carrera, soy el dueño en mi camino. Incendio en tu primavera. Lo barremos, lo barremos, lo barremos, le metemos con todo. Sin nadie que no tengo dinero ¿De qué estamos hablando? ¿De músicos o de banqueros? Yo algo lo destruyo Lo prostituyo Hay fotos en la calle Llegó el día del minuto el agresivo lirical Que te va a zapar el cuello Use papel y visón Que tengas un sello Esto no es 100 contra uno Esto es uno contra soy Baby White, la copia son y hey. pega cubano, esto se fue de las manos. Los metos me protegen con estas espantuelas. Tremenda jodienda, me fui contra la marea. Soy el único guay clásico, ready para la pelea. por eso es que llegan a Yuma y ayudan a niños necesitados. Genial, pero no se tiren fotos pa' la Que ese gesto está cobrando para ranking ni pa' view. Esto solo no es. Que si llegan, que si la despedida Por el bien de todos tus fans Pues los covers pa' mejor vida más cuántos fans de corazón les invita a la entrada Dime cuántos sin emocionar no la ha regalado nada despreciable, como te dije en tu directo Eres un ser que después de esta estrella Michelin por indigesta Que quieres renegar de tu y género el Tiger, el y talento so a, a ti no, no te lo dieron, dieron. Ey, Recen que no me firmo un contrato Ya la historia está contada Baby white para rato Y reza que no me firmo un contrato Que la historia está contada Chama ahora y baby white pa' rato Oye, está entendiendo más más artículos que sus canciones Oye, papi, te tiré si pa' ranking porque para mí eres la voz más suave, cabrón La estampida, con el que te yo Respetaste un faraón ya no estaba pa' esto y te vi Te vi tu directa y hermano Un hombre grande de humildad, como tú no haces esas cosas Un hombre que respeta, habla hablar de lo mucho que sabe lo bien que viste, no juegue con la boca abierta. <risas> Oye, Sony, por favor, busca un asesor para el artista de usted, que no saque más directa con la boca abierta. Espero que no te vean niños pequeños porque No sabes ni cómo utilizar los cubiertos. Me va a hablar de facho. Tú eres facho. Papi, aprende desde hace tiempo que tú estás quitado, mío. Oye, pelos. Oye, papi, ¿qué te pasa, hermano? Un tiempo fue fin tu patrón a seguir. ¿Qué te pasó, hermano? Ya no estás enfocado. ¿Cómo era? ENFOCADO ¿Cómo era que tú decías? ENFOCADO ENFOCADO <risa> Pues eso es una frase que escuché en vivo, cabrón Nadie le el está que el concierto que era para bubos Te estoy viendo a mi hermano, que están cantando los temas Y la gente no te está haciendo caso Aquí nada más que te hacemos caso en Cuba La gente en la vía ni te escucha Ya lo que tú vendiste, la Rob te lo tumbó Le digo, ya está buena, papá te entregaron un contrato a la Sony para tirar un cabo. Tienes que darle gracias al Gamer, cabrón, que te prestó la Windows <risas> para que aquí tú. Dímelo y respeto a todos los canales, a todas las personas que apoyaron A los que no, dos excelente Bendiciones a todos los que se lo merecen, ¿ok? Gracias a Ian Fernández, a Kim Brown, a Yuka, a Lota Gracias por su trabajo, cabrones, gracias a ustedes La música cubana sigue subiendo Al mejor de la forma en Cuba de la esencia Fui un seguido tuyo, pero me defraudaste Una cosa en videoclip, luego toda la mierda que hablaste Falsante, esta tú no te la esperaste Que debajo venga uno y con su flow reviente el baffle Apretaste, apretaste, jaja, zumba la